Bueno, la clase de hoy tiene que ver con eh, métricas y tendencias, ¿no? Y bueno, acá estoy para mostrarles eh, el panel de Google Trends, una herramienta que nos permite medirle el pulso a eh, el interés del público, en general, todo el público, ¿no? Todo el público que usa Google, eh, en cuanto a sus intereses de búsqueda. Y tengamos en cuenta que... Las búsquedas en Google hablan de nuestros intereses, de nuestros secretos también, de verdades que no se las confesaríamos a nadie, pero que se las estamos eh, confesando de alguna manera a Google, al robot de Google, ¿no? Porque muchas veces tenemos dudas acerca de cosas que nos pasan, cosas eh, que queremos saber, no sé, por ejemplo, enfermedades, queremos buscar información sobre cosas sobre síntomas que estamos teniendo, eh, queremos saber cómo hacer cosas sin preguntárselo a una persona, ¿no? Tener la información anónimamente en teoría, no, no es anónimo nada de lo que hacemos en la web, eh, y obtener información. Entonces Google 3 nos va a mostrar de manera anónima esta vez sí, no nos va a decir quién buscó tal cosa, pero nos va a mostrar a nivel... ...global y a nivel de país y a nivel de provincias, eh, ¿cuáles son los intereses de las personas que están buscando algo en eh, Google en este momento, en los últimos siete días, en los últimos años? Vamos a poder configurarlo. Y es un gran elemento para saber, por ejemplo, de qué podemos escribir hoy, porque nos va a hablar de temas que le están interesando concretamente a muchas personas en un territorio determinado. Entonces, si nosotros publicamos contenido sobre esos temas, tenemos chance de que toda esa gente que está buscando contenido sobre esos temas llegue a nuestro contenido, a nuestra marca, a nuestro producto, eh, a nuestras ideas, a nuestro mensaje, y que eh, aumentemos nuestra audiencia. Entonces, es una herramienta súper importante Google Trends, que nos, nos dice, nos orienta, nos sirve para pensar sobre qué temas escribir que tienen mucho interés en la gente. No nos va a decir cuántas búsquedas hay, pero nos va a decir, mira, sobre este tema aumentaron las búsquedas y en las últimas hora, horas hubo más de 50.000 búsquedas, por decir cualquier cosa. Pero vamos a ver la herramienta. Bueno, es Google Trends, Argentina en particular, porque podemos ir, a otros países, pero vamos a quedarnos en Argentina y eh, nos muestra, bueno, aparentemente Taylor Swift y Kim Kardashian en Estados Unidos en los últimos siete, siete días es una son grandes tendencias de búsqueda la Copa Mundial de Fútbol fútbol esto esto es Mundial esto es Estados Unidos fútbol mira tenemos ahí fútbol americano en el resto, pero bueno son cosas que por ahí no nos importan, pero acá tenemos Argentina y esto tiene que ver con coronavirus, el COVID-19 y qué interés genera en el país. Pero vamos a ver más adentro ahora en unos instantes. Bueno, Selección Argentina durante 2018 fue una de las mayores búsquedas, la Copa del Mundo. Bueno, pero esto es anecdótico. Acá tenemos las últimas tendencias de búsqueda. Esto es de ahora, ¿eh? Taligarcía bueno, creo que es el cumpleaños. Turco García, no sé, lo relacionarán con Charlie García y saldrá el Turco García, no sé. Rodrigo Tapari, que disculpen mi ignorancia, no sé quién es. Pelé, que creo que cumplió años ayer o, o algo así. Eh, Borat, no sé qué relación hay con la película. Vaticano Papa Francisco, Uruguay, Elecciones de Estados Unidos, Doc Sud, Federico Moura. Bueno, por distintos motivos, eh, estas son las últimas tendencias de búsqueda. Entonces, si yo tengo que decir sobre qué voy a escribir en mi medio, y mi medio tiene una, una temática general, amplia, ¿no? un medio de, de temáticas generales, yo lo que recomiendo es hacer una nota sobre cada uno de estos temas. Y de hecho, en, en una redacción de verdad, uno llega, abre Twitter para ver qué se está diciendo, si habló algún funcionario o funcionaria, Cuáles son las tendencias de búsqueda, los trending topics, que me van a dar elementos para entender que, bueno, me conviene escribir sobre esos temas. Y Google Trends, que también me da input sobre lo que hay interés. Y, bueno, si yo eh, matcheo, genero la coincidencia entre el interés y lo que yo publico, tengo posibilidad de obtener visibilidad, visitas, nueva audiencia, reconocimiento, etcétera. Bien, y podemos ver más tendencias de búsqueda, que hacia allá vamos. Bueno, ven, viernes 23 de octubre de 2020, y ahí tenemos, Charlie García, acá nos cuenta por qué, ah, está en Masterchef, bueno, discúlpenme, yo hace más de 20 años que no miro televisión de ningún tipo, entonces no tengo idea de, de las cosas que pasan simplemente en la televisión. lo Rodrigo Tapari haga algo del, del cantando. Pelé, que cumplió 80 años, Borat 2, ah, por eso anunciaron la número 2, Vaticano, bueno, alguna actividad de, del Vaticano, y bueno, y Uruguay, por el tema de, del cierre de las fronteras por el COVID, bueno, las elecciones de Estados Unidos, obviamente, Doc Sud, bueno, esto, la muerte de la beba, Federico Moura, cumpliría 69 años hoy, bueno, y también tenemos otras tendencias, Claribel Medina, Mario Juliano, Roberto Trota, Alejandro Dolina, bueno ¿no? el lanzamiento de, de Music is the Weapon, de Weapon, el Bayer bueno, de Berkusen, bueno hay distintos temas y si mi medio es deportivo hablaré de Pelé, de Tucur García, ¿no? un cruce ahí como, como exfutbolista eh, hablaré de de Roberto Trota, bueno distintas cuestiones, si mi medio es político, bueno, hablaré de los temas que enlazan con, con las tendencias políticas, y acá tenemos en tiempo real tiempo real tiene que ver con últimas 24 horas, pero nos da cómo creció, ¿no? venía así este tema del, del Elche y de repente explotó todos estos temas, Leeds Copa Sudamericana bueno, tendencias de búsqueda en Argentina, y, y es muy interesante esto porque además, ahora vamos a volver, me permite ver en qué provincia, si mi medio es eh, provincial, por ejemplo, a ver si me deja volver, ¿no? Sí. Si mi medio es provincial, por ejemplo, voy a entrar acá, y puedo ver el interés, según las provincias, en este caso es de coronavirus, y donde despertó más interés en cuanto a volumen de búsquedas y en el mundo Alemania principal lugar de por cantidad de búsquedas en, en el mundo pero también ahí podemos ver Argentina y podemos compararlo ¿no? en Brasil menos interés de búsqueda que en Argentina acá vemos durante de enero a ayer, creo, o antes de ayer, bueno el, interés, bueno, el interés explotó y miren cómo va bajando cada vez más. Nos estamos desconavirusando o descovidizando ¿no? en términos de, de interés, por lo menos en lo que es búsqueda de información, búsqueda de, de datos, interés en, en búsquedas en Google y acá tenemos en ascenso en términos de, de COVID Listorti, Ruggeri, Concordia, Formosa, Catamarca, ¿no? las provincias y acá tenemos donde hay más interés, San Luis, San Juan y la ciudad de Buenos Aires como el, el, el, el podio de interés de búsqueda en, los, en la última semana y acá en ciudades, más específico todavía, Santa Lucía, Rosaria, Rivadavia, Villa Berestain, Villa Constitución. El tema cuarentena, después barbijo, pero compara las medidas de protección por interés de búsqueda. Bueno, la tendencia es que cuarentena incluso va a subir. En cambio, barbijo, alcohol en gel y lavado de manos... Se mantienen niveles inferiores y más o menos estables. Aunque alcohol en gel acá creció, por ejemplo, ¿no? Pero después volvió a caer. Bueno, y tema síntomas, bueno. Eso en cuanto a coronavirus, pero de esto lo podemos ver, por ejemplo, dólar. Y miren acá. Interés, esto es todo el mundo, vamos a buscar a Argentina. Seguramente va a ser distinto el gráfico. Miren, bueno, el dólar, el interés por el dólar en, en búsquedas, ¿no? Búsqueda de la cotización, búsqueda de dónde comprar o cuestiones así. ¿no? Podemos ver la evolución desde eh, el año pasado a hoy. Un claro ascenso. Y después vemos en qué provincias. Bueno, ahí tenemos Entre Ríos, Córdoba y Mendoza como las tres provincias con, que mostraron mayor interés en cuanto a volumen de búsqueda. No significa que en Entre Ríos hay más búsquedas que en la Ciudad de Buenos Aires, sino que a nivel provincial eh, la búsqueda tuvo un crecimiento y es una tendencia en el tiempo analizado. Eh, bueno, ¿ven? el máximo interés de búsqueda se ven entre ríos, después Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa bueno y después está relacionado con el tema turismo, ahorro, la aplicación Ethereum, esto no de cómo, cómo cobrar en dólares o cómo comprar mercado negro de divisas, la cotización del del dólar blue, minuto a minuto, hoy es la principal tendencia, la cotización del dólar. Bueno, podemos ver qué es lo que está buscando y un poco más de detalle. ¿Por qué están buscando dólar? Bueno, ahí podemos ver. Y podemos comparar, por ejemplo, con... ¿Ustedes qué dicen? El interés por el dólar. ¿Le gana el interés por el porno en búsquedas en Argentina? Vamos a ver. Vamos a ver, no, señoras, señores, el porno interesa muchísimo más en términos de búsqueda, ¿no? Pero miren la diferencia, el azul es el dólar, el rojo es el porno, que se mantiene más o menos estable, pero el dólar no tiene nada que hacer frente al interés por el porno. ¿eh? Eh, y acá podemos ver que no hay ninguna provincia en la que el in mayor interés sea el dólar. Podemos ver, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, 95 a 5. Vamos a ir a Formosa, 98 a 2. Y fui a Formosa especialmente porque desconozco las razones. Eh, el porno siempre suele ser la mayor tendencia de búsqueda en Formosa. No arriesgo ningún ninguna causa para eso, pero es lo que muestra Google. Eh, y fíjense, ¿eh? bueno, y acá podemos ver el tema dólar, que ya vimos de este mapa acá, donde el mayor interés, y acá podemos ver el mayor interés específico de porno. Y ven que eh, Formosa está al 100% la provincia con máximo interés en el tema porno. Y acá podemos ver las consultas relacionadas a porno. Porno 2020, porno Hub, Naruto, bueno. Eh, y podríamos comparar con otro término, ¿no? Vamos a elegir, a elegir fútbol. Otra pasión popular argentina. Bueno, ya ven, ¿eh? No hay con qué darle. De hecho, el dólar le gana al fútbol y el porno golea a los otros dos temas. Eh, así que acá podemos ver el fútbol, también mayor interés en eh, Formosa, pero no, me, no sé cuál es el 100, a ver, eh, puede que no haya 100, será la ciudad de Buenos Aires, que no la veo, porque está muy chiquita, eh, pero bueno, ahí eh, Formosa con el 91 y acá las tendencias relacionadas de búsqueda. Bueno, esta es una herramienta para, para ver la evolución, ¿no? Eh, podríamos jugar, a ver, puedo borrar esto, sí. Sacamos los términos estos. Y podríamos comparar interés por personajes. ¿No? Como un juego. Esto no significa que hay más búsquedas, sino que hay mayor interés. No sabemos el número de búsquedas. Mayor interés en volumen, eh, quiero decir, sí, significa que hay más búsquedas, pero no significa que uno eh, no tenga más preocupación por el dólar que por el fútbol no hay que caer en esas interpretaciones. Sí que en términos de búsqueda eh, uno tiene más interés en buscar una cosa que otra y en elecciones es muy importante que poder ver las tendencias de búsqueda no significa intención de voto, eso es muy importante. Bueno, entonces estamos en un año no electoral, así que podemos buscar Alberto Fernández, término de búsqueda podemos agregar otro eh, Mauricio Macri y podemos buscar eh, Cristina Kirchner pero vamos a comparar término de búsqueda con término de búsqueda para hacerlo bien Como término de búsqueda, ahí está. Bueno, y ahí podemos ver la evolución. Claramente en octubre Alberto Fernández a tope del interés de búsqueda. Pero Mauricio Macri tuvo sus topes ahí en mayo y en agosto. Y ahora están todos más o menos parecidos eh, y en total ahí... Alberto Fernández 11, Cristina Kirchner 11, Macri 4. Bueno, esto no significa que haya más eh, mayor preferencia por Alberto Fernández que por Macri, más o sea allá que claramente la preferencia se manifiesta en las elecciones, cualquiera sea el resultado, pero sí hay más interés de buscar información sobre estos personajes. Y acá podemos ver, es interesante, dónde se busca más a eh, uno u otro. Podemos ver que a Mauricio Macri no se lo busca mucho en casi ningún lado, pero sí Alberto Fernández y Cristina Kirchner tienen repartido el mapa. En, en, en Chubut y Santa Cruz, Cristina Kirchner en, en todo el norte, salvo en Formosa y Misiones, Cristina Kirchner, y bueno, y el centro del país, mayormente a Alberto Fernández. Mayor interés por Alberto Fernández se da claramente en el centro. El interés por Macri también en el centro y hacia el norte. Y Cristina Kirchner más al sur y, y hacia la cordillera. Bueno, y acá podemos ver las consultas relacionadas, ¿no? Bueno, el tema... Ladrona por, por el tema de lo que pasó con Google, ¿no? Después, Macri. Eh, Alberto Fernández coronavirus, Alberto Fernández cuarentena, Asunción Alberto Fernández. Bueno, cosas que interesaron en el último tiempo. no Esto es... Eh, pero nosotros podríamos achicar esto. Y poner, por ejemplo, las últimas, la última hora, vamos a ver qué pasó. Bueno, peleado, pero claramente Alberto Fernández con mayor interés en la última hora. Acá está cómo se reparte. Bueno, Chaco ahí, Macri arriba. Alberto fuerte interés en San Luis y La Rioja y Ah, no era Macri lo primero. Primero era. Ah, sí, sí, está bien. Yes. Eh, y el Macri, Esto Macri y en el norte y Cristina en estas provincias. Las búsquedas el nombre Macri se ve que pocos datos, pocas búsquedas en la última hora. Habla Alberto Fernández en vivo, es el, el mayor interés en búsqueda o búsqueda relacionada. Pero ven, eh, yo puedo jugar con esto y ver. Y tener una eh, información que me sirve para medir el pulso del interés de la gente. Últimos siete días. Con esto cerramos la comparación entre estos tres personajes. Bueno, en los últimos siete días, Cristina gana el interés, pero por ejemplo Macri acá, 20 de octubre, altísimo interés. Y bajó, supongo que tiene que ver con lo del libro. Vamos a ver, Macri, Mauricio Macri no es ingeniero, ah, lo de Mauricio Macri no es ingeniero, sepan, es una fake news, Mauricio Macri es ingeniero. Eh, Mariano, pusieron Mariano Macri Universidad, bueno, ¿no? eh, relacionado con, también con, con las noticias del de, de, de, de lanzamiento del libro y, y un par de movidas, ahora decidos para los jueces destituidos, bueno, cosas así. Eh, y bueno vamos a eliminar pero con esto lo podemos hacer con con cualquier eh, término de búsqueda vamos a hacer un último juego vamos a poner a ver qué tal eh, rock eh el, ¿Cómo se llama? Tango, vamos a poner Y Trap Bueno, vamos a ver qué sale Bueno Esto de Argentina, últimos siete días El rock Le gana en interés de búsqueda Por mucho Al tango Y al trap Y si agregamos reggaetón que no sé ni cómo lo escribí. ¿Sí? Ahí está. Bueno, eh, lo habré escrito muy mal y por eso no, no sale. A ver. Lo voy a, lo voy a escribir bien. A ver. Ahí está, ahí apareció. Bien. Eh, trap y reggaetón a la misma altura de interés de búsqueda, pero el rock y el tango por encima. ¿eh? En Argentina, los últimos siete días. Y si vemos en el último 12 meses, en los últimos 12 meses, bien. El rock bien arriba. Podríamos ver si en alguna gana no. Y pero ¿dónde está el reggaetón ¿Dónde gusta más? En Jujuy, en, no digo que guste más, hay más interés de búsqueda. En el último año, en Jujuy mayor interés de búsqueda, mayor volumen de búsquedas, pero de nuevo, no significa que se haya más búsquedas totales en Jujuy que en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, donde hay muchísimos más habitantes, sino que a nivel provincial en comparación, es donde mayor volumen de búsqueda se, se registró. Bien. Eh, bueno, esto en cuanto a Google Trends, algunas herramientas, además esto se pueden embeber. Por ejemplo, si quisiéramos mostrar eh, esto o cómo el dólar pierde frente al porno o cuestiones así, podríamos embeber lo insertamos en nuestra nota. Acá está el código. Lo ponemos como si fuera un video de, de YouTube. Eh, y ahora vamos a hablar de eh, las, las analíticas, las herramientas de analítica. Ustedes en sus blogs de Blogger tienen herramienta de analítica básica. Les muestro. Ven, acá estamos en un Blogger. Y si vamos a estadísticas, van a ver, bueno, les dice cuántos comentarios, cuántas entradas, y cuántas vistas o visitas tuvieron desde siempre. 170, eh, perdón, 17.066 en este blog, hoy tres, bus, tres visitas, ayer 150, este mes 894, último mes 43, y uno puede ver, eh, bueno, esto, última 24 horas, no últimos 12 meses pero entrada más reciente no porque no hubo una en, en el último tiempo ejercicio de perismo de datos un tab esto es otra materia que yo doy y acá vemos no eh, el ritmo de las visitas que coincide un poco con los cuatrimestres mayo agosto cae y ahora volvió a crecer ¿no? y mmm, Podemos ver acá y las visitas, 166 vistas tiene la nota más leída, 160. Bueno, podemos ver esos datos, pero déjenme ver, a ver, miren, después ¿qué pa las páginas, cuántas vistas tienen. Y yo puedo segmentar esto para los últimos 30 días y tener datos que sean por ahí más significativos. No, en los últimos 30 días ven que cambiaron las notas más leídas. Por ahí esa es una información más útil que tener la de siempre. Bueno, pero es una información básica. Un analytics bien básico. Antes tenía más información porque decía con qué búsquedas, cómo llegaban al sitio, pero ahora solamente te da esta información. Por, si queremos algo más completo... Tenemos que irnos a Google Analytics, que ahora les voy a mostrar. En cuanto cargue. Ahí está cargando. Lo que está cargando es un sitio que no existe más, así que estas búsquedas son a un sitio que ya no existe. Pero les voy a mostrar... Supónganse, esto del 16 al 22 de octubre de 2020, pero yo voy a cambiar la fecha, voy a poner 2012, la misma semana, pero de 2000, 2011, voy a poner, ahí en esa época yo era jefe de redacción de este medio, puse algo mal, no. Mm, a ver. Eh, a ver si puse algo más, porque deberían verse las visitas. Sí, ven. Acá está. Bueno, eh, acá tenemos. En esa semana, del 16 al 22 de octubre, esta es la evolución de las visitas. ¿no? El 16. 27.000, el 17 tanto, bueno, y así, y un, el 22, después de haber sido un día de elecciones, por ser octubre y 2011, eh, o el día anterior, por ahí, 100.000 visitas, ¿no? Comparen, cinco días antes teníamos 27.000 y ese día, día de elección o víspera de elecciones, 100.000, cuatro veces más. Eh, usuarios activos en un día Usuarios activos durante 7 días Usuarios activos durante 14 días Usuarios activos 28 días donde me, da, me da toda la información Incluso podemos ver A ver si, si tengo eh, A qué páginas visitaron Vamos a ver Todas las páginas me da mucha información y acá podemos ver no no me da esa información a ver ese porque es un sitio que ya no existe entonces no me no recupera la información ven acá tiene una alerta amarilla algunos de los datos de este informe no están disponibles no eh, porque es un sitio que ya no existe pero podemos ver la evolución de las visitas estas es páginas vistas casi duplicando la cantidad de visitas más duplica más que duplica la cantidad de visitas entonces cada usuario visitó dos veces la, en promedio contenidos de, de este sitio no tío punto puntual, que repito no existe más y, y yo puedo ver muchas cosas con puedo ver el tiempo real obviamente en un sitio que no existe no hay no no puedo ver el tiempo real no va a haber nadie pero si acá hubiese personas yo vería de dónde vienen, por qué palabras clave, el tráfico principal, eh, fuentes de tráfico, ¿qué los trae? los vienen de las redes sociales, vienen de, de Google, ¿no? Características de la audiencia, visión general, bueno, esto es de 2020, vamos a poner, no sé, 2012. ¿Me deja cambiarlo? Ah, lo tengo que cambiar acá. A ver. Si me da más información. No, sí, no me da esta información, pero acá sí me dice 610.000 usuarios, 856.000 sesiones, número de visitas a páginas, 4.202.000 visitas en una semana, ¿eh? Eh, casi cinco páginas por cada usuario que entró, un, engage, un engagement tremendo teníamos en ese sitio, y de hecho murió del éxito, murió del éxito, se volvió un medio muy caro de mantener, los dueños no supieron generar ingresos, que muchos medios no saben cómo generar ingresos, eh, pero era un medio muy, muy popular y que... Eso hace que se vuelva muy caro, porque hay que sostener una infraestructura para que entren en una semana más de 4 millones de personas sin que se te caiga el sitio. Porque cada usuario que entra te consume, es como el uso de los datos del, del celular. Vos visitas una página, gastas datos, te visitan a tu sitio, te gastas datos de, de, de transferencia de tu servidor, entonces sale muy caro. Con duración media de la visita. Cuatro minutos y medio, esto es, sos, sos, ni, el, ni el New York Times, hoy tiene tanto. Pero bueno, fuimos un medio muy exitoso que murió de su, de su éxito, porque no hubo con plata para sostenerlo. Yo, orgulloso, jefe de redacción. Pero también, rápidamente, eh, un poco después de, esta, de, de octubre, creo que en noviembre, me fui a otro trabajo porque ya cerraba, en, en diciembre cerró. Eh, bien, entonces sí, los sitios pueden morir del éxito también Eso hay que tenerlo en cuenta porque eh, Una gran cantidad de visitas supone un gran gasto de dinero en infraestructura No en sus blogs de blogger porque ahí Google se la, se la paga todo todo el gasto Paga la fiesta Google Pero en sitios con servidor propio eh, sale sale plata tener un sitio exitoso. Bien. Eh, esto Analytics, lo que debería mostrar es que te da todos los datos, las cantidades por día. Eh, también te da información geográfica, los intereses, de dónde vienen, porque si te vienen muchos usuarios de México, por ejemplo, y tu publicidad y tus noticias están dirigidas al público argentino, esas visitas Terminan siendo un costo y no una ganancia Porque a Garbarino o a Minicuotas Ribeiro No le importa pagar publicidad por tu audiencia mexicana Le importa por donde puede vender Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y Todo eso lo puedo entender Mirando eh, las, las analíticas, las métricas de Google Analytics. ¿Ves acá? Acá puedo ver las páginas visitadas. Le vamos a poner título, así es más claro. Recomendados, bueno, tremenda cantidad de visitas, esta sección de recomendados, la sección de deportes, partidos, Perú versus Paraguay, en vivo, lluvia de meteoritos, fíjense, ¿eh? Argentina versus Chile, Perú versus Paraguay, bueno, el fútbol, ¿no? Lluvia de meteoritos. A full. ¿Cómo transmitir en vivo una lluvia de meteoritos? Bueno, síganme para más éxitos. Eh, bueno, el fútbol y los recomendados, que era una sección donde dábamos eh, noticias de, de interés del momento y, y, y, y información de servicios, bueno, ultra visitados. La mitad de las visitas o más eran a esa sección y bueno y después a deportes y todo lo que era partidos y eventos en vivo, como la lluvia de meteoritos. Bien, eh, y acá vemos que el pico fue el martes, 16 de octubre, y después bajó, pero con un volumen alto, o sea, mil visitas a páginas, no, no 5.000, eh. pero acá tuvimos más de 2.200.000 páginas vistas, por eso parece tan chiquito todo lo demás. Eh, bueno, ven todo lo que se puede saber, se puede saber la duración media, Acá, ven cinco segundos en la mayoría de las cosas, porque es lo lógico, en los medios la gente está y se va rápidamente, pero donde encuentra interés, se queda un poco más, ¿no? Dos minutos, un minuto. Y ahora, si hacemos notas para siete minutos, fíjense, es difícil, incluso en un medio muy popular, retener a la gente. Bien, pero toda esta información... La sacamos con Web que se instala gratuitamente eh, sin mayor conocimiento de, de programación en cualquier sitio web. Bien, bueno, estas son las cosas que quería mostrarles relacionadas con el tema de hoy, que es métricas y tendencias en el periodismo digital. Un saludo.